Es el momento más estresante que vivimos en, en todo el viaje. A mí me falta la de hacer el cuento. Juan, mi hermana, mi cuñado y yo nos vamos a un wine tasting y mami y papi se retiran al hotel. Yo regreso al hotel a las 7 de la noche a encontrarme a mi mamá trancada en el baño. Mi mami es claustrofóbica, así que tuvimos que llamar al médico. Vinieron dos médicos.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 En vano, me quedé ronca y sin voz Vino para la bañera Y en la bañera habían dos cordeles Uno decía mate, el otro decía vale. Entonces ella, ya no servía Yo ahí trancada, di golpe, di golpe yo, Dios mío, ¿y ahora como salgo? Tiki, tiki, tiki, tiki Iba para la puerta, daba golpe, daba piñazo Cogí el cubo de la basura, le caía basurazo de cubo a la puerta. Esa puerta, Dios mío, no se abría con nada. Entonces yo soy claustrofóbica. Ay, a faltarme el aire. Abrir la ducha de agua fría, entonces me daba duchazos de agua fría. Cuando veía que me estaba ahogando. Otra cosa, los baños en Europa no tienen aire acondicionado. Hel, hello! De todo, nada. Ninguna de esas me tiró en el piso porque dije, déjame coger algo frío. Y por abajo de la rendijita entraba el aire del cuarto, que gracias a Dios estaba frío. Había un reloj ahí enfrente. Yo les juro a ustedes que yo no veía que el reloj avanzaba. Pero yo pensé, ¿y si decide? No, vámonos directo para cualquier lado y no vamos a ir. Después venimos a comer. Ustedes se imaginan que yo me hubiera quedado trancada ahí 5, 6, 7 horas. No, yo no estuviera haciendo el cuento hoy. Yo no estuviera haciendo el cuento hoy porque te juro que ya yo me hubiera muerto. Yo no soy una persona de demanda, ni de problema, ni nada. Abre la puerta. Cuando ella abrió la puerta, ella gritó y yo grité. Los dos nos asustamos. Ella por verme ahí yo porque ¡ay! vino aquí. Salí. A esa hora yo rompí a llorar. Se puede imaginar que yo estaba en cuera la pelota. Yo era llora, llora y llora sin parar. Qué susto, susto, susto. Yo no soy una persona problemática, ni demanda ni eso, porque yo creo que eso no es bueno. Ellos estaban conmigo, que si yo pedía flores, flores me traían. Bueno, imagínense que dijeron, ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿Quieren un masaje? ¿Quieren esto? Y yo y Camila dijimos, no, no, no queremos masaje. Yo, que ¿me, si me había metido en esa, en esa eh, ducha siete veces, tenía estos pelos así, me parecían yerca de los picapiedras. así tuvo ¿qué tuve que hacer? Le dije, no, no, no, búscanos una peluquera. Y abrieron el spa para nosotros vieron las peluqueras que nos dijeron, ustedes tienen que ser muy importantes yo diciendo, pensé, si tú supieras, porque eso es muy importante. Casi me muero el corazón yo ahí. Pero yo no dije nada porque la clase es la clase, ¿entiendes? Yo me seguí dando mi papel de que soy es muy importante en el Ritz. Que vais de huella, ahí estaban las Kardashian hospedadas, pero yo era más importante que ella. En fin, eso es un resumen de lo que sucedió. Cualquier comentario me lo dejan ahí abajo Las que parezcan de claustrofobia igual que yo me lo dejan ahí abajo Y las que quieran más detalle me lo dejan ahí abajo Pero acuérdense de mi Instagram La underscore mamilover Ahí me escriben que las voy a atender Besos Besos Besos Besos Besos Besos Al otro día, mis amores, nos fuimos a Italia Se suponía que tuviéramos que ir para Siracusa eh, Desde que llegáramos a Italia pero tuvimos que parar en Milán, mis amores, porque los maquillajes de Camila Grivitey beauty se están haciendo en Milán así que yo paré por unas 5 horas en Milán, paramos el avión, yo tuve mi almuerzo con la gente del laboratorio donde estoy haciendo mi maquillaje eh, pude ver mi maquillaje pude tocarlo, pude olerlo y fue de las cosas más lindas que me pasó en ese viaje, como les decía tenemos que ir para Siracuse porque ahí era nuestro próximo evento con Dolce Gabbana, pero en Siracuse mis amores no había buenos hoteles así que nos fuimos a Taormina Taormina es uno de los pueblos más hermosos que ustedes se pueden imaginar es como vivir en una postal cada cosita era bonita yo me quería tirar una foto hasta con la alcantarilla eh, la primera noche que llegamos teníamos el cóctel de bienvenida de dolce Gabbana, pero como era tan tarde no fuimos ya que me quedaba a una hora el segundo día era el día de las joyas y puchi y yo sí fuimos a ese show Quedaba en Siracusa como les digo, adentro de una cueva, lo adornaron hermoso, hermoso, hermoso, eso estaba tan, pero tan lindo, más de 15.000 rosas utilizaron para llenar una parte de las rocas, la comida divina, mis amores, y ahí conozco a Kris Jenner, la mamá de Kim Kardashian, y mis amores, la persona más amable, más sweet, me preguntó, tres veces la foto quedó bien está segura quieres otra me dio un beso un abrazo tan pero tan nice nada que ver con Chris Appleton mis amores en ese momento le comento a mi mamá que lo habíamos pasado súper bien y mami obviamente me dice ahí sabes que yo quiero ir a los demás eventos vámonos para Siracusa en Siracusa mis amores nos vamos a un hotel que se llama Príncipe Fitalia el Príncipe Fitalia quedaba un poquitico lejos de Siracusa y era como un hotel más bien eh, de campo y, y no estaba tan bonito no estaba tan cómodo la gente es súper amable el desayuno súper rico todo todo excelente pero el hotel no era como de súper buena calidad esa noche tenemos lo que es el show de ropa el alta moda y ahí mis amores estaba todo el que brillaba estaba ahí Maraya Carey, Ciara, Anita, Chris otra vez Ellen Pompey o sea era un artista o un cantante tras el otro y cual del otro más famoso y literal ellos estaban ahí, ahí al lado mío, al lado mío, bailando jugando, saltando, todo el mundo estaba o sea, todo el mundo estaba a su bola, nadie le importaba si tiraste una foto, si tiraste un video éramos 500 personas disfrutando el momento y de verdad que celebrando eh, los 10 años de alta joyería de, y alta moda también creo que era no me recuerdo bien, de Dolce Gabbana de ahí del show íbamos para una playa que quedaba como 40 minutos que ahí era la fiesta el caso es que el carro vino súper súper tarde mis amores mami ya no podía del dolor papi se molestó muchísimo porque no hubo como que un buen cómo les digo no hubo una buena comunicación entre los choferes Dolce Gabbana que nos estaba llevando que fue quien nos invitó y mi papá decidió esa noche cortar todo tipo de lazo con Dolce Gabbana y en ese momento nosotros teníamos planeado después de sicilia irnos a croacia y montenegro pero al mi papá decir nos vamos ahora mismo esto no es lo que nosotros nos merecemos esta no es la atención que yo me merezco y ustedes tampoco nos fuimos seis días antes para montenegro y croacia mis amores yo no sabía que montenegro ellos eran las segundas personas más altas del mundo todos son rubios blancos de ojos azules seis pies para arriba cuando pasamos aduana que pasamos inmigración no es aduana que nos para bueno nos paran las maletas sale un señor y le dice a pushy ven conmigo y ahí salen como tres oficiales gigantes así y Puchi se veía así y esa gente así y yo veía que le hablaban yo lo veía todo por un cristal y a mí me dio un nervio mis amores aquí en el estómago porque yo veo que sacan la piedra aquella de chanel y le empiezan a tocar y le empiezan a pasar papelito y qué cosa es esto y qué es aquí y qué es allá yo no oía pero veía los gestos yo creo que de todo el estrés mis amores y, y todas las cosas que viví durante las dos semanas anteriores yo no disfruté montenegro no disfruté croacia para nada ya yo venía ansiosa no dormía eh, me despertaba yo lo que quería era ya regresar a mi casa eh, Montenegro, hermoso, un país muy tranquilo. Solamente viven 700 mil personas, no llegan ni al millón. Es de los lugares más limpios que he ido, se come muy rico. Visitamos Dubrovnik, mis amores, que es donde se grabó gran parte de la serie de Game of Thrones. Ahí estuvimos viendo la escalera por donde caminó Cersei, uno de los conventos donde estuvo Daenerys, estuvimos viendo uno de los tronos que, tiene, que tienen allá, o sea, hermoso, hermoso. Es de estos países que parecen una postal, literalmente, pero yo no lo pude disfrutar, por lo que les estoy contando que primero ya yo venía muy alterada de mi viaje, y segundo, este pequeño incidente en el aeropuerto Que no fue nada, pero siempre te deja mal sabor Y al salir, mis amores, igual nos eh, Me acuerdo que abrieron hasta el coche de Marí De hecho, rompieron el coche de Marí Porque abrieron a ver qué había dentro de los tubos Yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿qué nos están buscando a nosotros? Literalmente casi que nos vieran al revés como una alcancía A ver qué traíamos nosotros No creo que regresaría, solamente por... Eh, las malas impresiones que me llevé del aeropuerto y es la seguridad tan estricta que tienen, no por nada, porque uno no lleva nada nunca, pero no hay por qué hacer sentir mal a la persona, eh, era pregunta, pregunta, pregunta, pregunta, pregunta, te abrían todo, te pasaban papel, o sea, era mucho, eh, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, de verdad, y no me gustó para nada la experiencia, así que solamente por eso no regresaría, sí me parece un país hermoso, y lindísimo, con gente maravillosa El hotel hermoso, mis amores Nos estuvimos quedando en un one and only es, Son unas villitas También tenía hotel en sí, pero son unas villitas No les puedo explicar lo lindo que era este lugar Teníamos tres cuartos, cocina, sala O sea, el agua clarita Fría como ella sola, pero clarita eh, la atención, como les dije, ellos son increíbles personas, estuvimos viajando en un barco también Fuimos a una isla donde nos contaron que la habían hecho unos pescadores tirando piedrecita. Eso estuvo hermoso también eh, El lugar es hermoso, hermoso, solamente yo siento que el personal del aeropuerto puede ser un poquito más nice Solamente eso, mis amores Y bueno, aquí ya se acaba mi story time Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado mis amores, los quiero, los amo, los adoro Y colorado, el mundo de Camila, por hoy se ha acabado